Uh, receta de hoy! Uh, uh. Mm, ¡Nublado con verduritas! ¡No sería mala receta! Ay, ¡Qué hambre! Uh, no sé por qué todo el mundo me quiere comer. Uh, debo estar buenísimo.